Soy un pájaro, nací en la selva. Amaré por siempre volar alto y contemplar desde el cielo la majestuosa naturaleza. Han cortado parte de mis alas y ahora solo puedo volar bajo. Mis plumas se venden como algo exótico, aunque también las utilizan para sanar y hacer bellas coronas. He sido cautivo de mí, privado de ser. He sido domesticado y me enseñaron a hablar. Aún recuerdo mi verdadero origen. Y sueño, sueño con firmeza que soy libre y expando mis grandes alas. Así es como yo vivo en libertad, soñando despierto, tranquilo y en armonía. Soy un pájaro y creo que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Hay una frase que dicen en Senegal que me gusta mucho, es el pájaro está en el cielo, pero su cabeza está en la tierra. Podemos entender de que uno puede estar con pensamientos muy elevados, lo que es el, el, el yo superior, la mente superior, la conexión del alma con, con el espíritu, ¿no? de este punto donde uno puede estar. Yo estoy hablando ahora aquí contigo, pero vibracionalmente estoy emitiendo una frecuencia de... De paz, amor, abundancia, prosperidad y, y liberación para la humanidad. Nadie lo ve, nadie ve la, la, la, la, la, dónde estoy, pero yo estoy ahí arriba ahora mismo. Estoy volando con mi imaginación, con mi pensamiento. Y estoy acá, con los pies en la tierra, hablando y tratando de cambiar las cosas. ¿Qué puedo lograr cambiar? No lo sé, pero... He logrado cambiarme a mí mismo y puedo intentar cambiar cosas del entorno. O sea, no se trata de destruir lo viejo, lo viejo es lo viejo, caduca por sí mismo. Se trata de crear lo nuevo, crear lo nuevo desde el corazón, crear lo nuevo desde el amor hacia la naturaleza, el amor hacia la tierra, que es nuestra madre. El amor hacia el cosmos. Lo que pienso, mi patria es el cosmos. La frase ya la dijo alguno por ahí, pero es, es el sentimiento. Y no, no es que acá, de que uno. Eh, no estamos hablando de viajes espaciales ni, ni nada por el estilo. Es simplemente que. que me identifico tanto con el sol como con Argentina. Es así, los quiero por igual, a los dos. Y también quiero a la gente de Senegal, a la gente de la India, y, y a la gente de cualquier país. Porque es que son mis hermanos y mis hermanas, son mi gente, somos humanos. Todos adentro tenemos sangre roja, huesos blancos, órganos que cumplen una función, células. O sea, externamente tenemos una fachada, pero internamente estamos hechos del mismo material. Y, y esto se olvida a la gente.